Seguimos en esta mañana de radio aquí en nuestra sintonía, el 107.2 de la frecuencia modulada, o rtvfuturo.com, también a través de internet nos pueden sintonizar. Y abrimos nuestro espacio en los consejos del doctor Amor. Antes que nada, y para comenzar, muy buenos días y bienvenido Juan... Buenos y lluviosos días, muchas gracias. Buenos y lluviosos días, Juan Bustamante y López, experto en pareja, experto en amor, Juan. Sí, tengo el, digamos, el, ¿cómo se llama esto?, el máster, ¿no?, pero el bueno, el bueno. El máster, además, prueba de ello que tiene tres libros publicados. Exactamente. Que de vez en cuando nos gusta recordar eso, que los pueda encontrar... A través de Amazon, ¿no? O... En Amazon, en eh, la página web de Corte Inglés, la casa del libro o en Libro de España, los libros. Y ahora que hay que superar una ruptura, nosotros dos podemos mantener la pareja. Y ahora, y, y el último, perdón, el de así no, errores a conocer a alguien. Esos son los tres libros. Uh -huh. Bueno, Juan, ¿qué tema nos ocupa hoy? Pues hoy vamos a hablar del espacio. Pero, que no se asuste la gente, que no vamos a hablar de la NASA, ni de las misiones a Marte, ni de nada de eso. Uh -huh. Vamos a hablar del espacio en la pareja. ¿A qué te refieren con el espacio? Pues el espacio es una de las cosas que veo sí. de hace tiempo que poca gente cumple. Porque cuando conocen a alguien o cuando ya se ponen de pareja con alguien, se creen que por estar juntos ya eh, tienen que estar 24 horas con esa persona. Y es un grandísimo error. Porque esa persona tiene que hacer sus cosas, esa persona necesita también sus datos de desconexión y todo el mundo eh, cree que no, que no, es que tenemos que estar todo el día llamándonos, todo el día escribiéndonos, todo el día hablando o todo el día juntos. Y eso no se debe hacer, por eso el espacio es lo que vamos a tratar, que es que hay que respetarlo y que tú tienes que tener tu espacio y la otra persona también tiene que tener su espacio. Es que parece que cuando hay, bueno, llega una pareja, eh, parece como, a ver cómo lo digo, algo de nuestra propiedad. Claro, es que mucha gente eh, tiene la idea equivocada de cuando sí. empiezo con alguien, ya tengo que estar con esa persona todo el día y esa persona conmigo todo el día. O sea, ya cambia mi vida y ya todo lo que hacía antes no lo hago. No es así. Es verdad que hay cosas que cambian. Pero si, por ejemplo, te gusta ir al gimnasio por las mañanas, yo, por ejemplo, voy al gimnasio por las mañanas, pues yo tenga o no tenga pareja, voy a seguir yendo al gimnasio. ¿Por qué? Porque es algo que forma parte de mi rutina, de mi día a día, de mis cosas, y empezar a cambiar ahora todo de tu vida por una persona, pues tampoco, no se sé debe ni de cambiar todo, ni de tampoco no cambiar nada, pero es que mucha gente se va al extremo y es, cuando no estoy con nadie, hago mi vida y cuando estoy sí. con alguien, dejo de hacer todo lo que hacía antes y eso no es y es todo quieren estar todo el día con esa persona íbamos a estar 24 horas juntos como me dijo una amiga que había conocido a uno y que se llevaban todo el día juntos digo pues muy mal no es que yo quiero verlo, lo que lo he hecho de menos digo sí pero no pasa nada porque tú lo veas un ratito por la mañana te comes algo con él y luego por la tarde hagas tus cosas está en tu casa o ir a comprar o queda con tus amigas digo es que eso de todo el día juntos no es nada bueno yo cometí ese gran fallo hace muchos años que lo conté en el libro de ella ahora que hemos comentado antes, el de superar una ruptura, el gran fallo de estar siempre con, mi, con la que era mi novia en ese momento, eh, todos los días con ella y siempre con ella, siempre con ella, y abandoné muchas cosas de las que yo hacía. Y después me di cuenta de que era un error y aparte eso acabó con el tiempo que mandó la relación. Porque, claro, entiendo que ella diría, bueno, yo también quiero estar un ratito sin ti, pero no porque no quiera estar contigo, sino porque necesito estar... Como decíamos nosotros, a mi bola. Uh -huh. Además, Juan, esto es normal que pueda ocurrir al principio de la relación. Bueno, pues, pero con. Es el... que todo el mundo, sí. eh, al principio es eso: al principio asocian. Estoy con alguien o estoy conociendo a alguien, tengo que estar todo el día con esa persona. Siempre digo, qué prisa tenemos. O sea, vamos a dejarnos de correr, vamos a dejarnos de prisa. Estáis juntos, vale. ...pero vamos a seguir respetando los espacios... ...vamos a seguir respetando los tiempos... ...y el que estéis juntos... ...no quiere decir que ya por pues eso... ...ya tienes que estar conmigo todo el tiempo... ...esa persona... ...ya lo he dicho, tiene que hacer sus cosas... ...las hacía antes de estar contigo... ...las está haciendo ahora y las seguirá haciendo... ...contigo, con el siguiente... ...o sin nadie... ...entonces eso se tiene que respetar siempre... ...y además que eso que todo el día juntos... ...cansa, aburre, acaba quemando... ...porque todos todos y todas, seguro, que necesitamos algún día y decimos, por ejemplo, ay, pues tengo ganas de leer un libro, estar tranquilo en mi casa con una manta o estar tranquilo en casa con la manta leyendo el libro. Pues te apetece durante un rato estar eso, contigo mismo haciendo tus cosas o escuchando música y, y eso no se puede perder porque llega un momento en que, como no lo tienes y te apetece, te acabas agobiando. Además... Eh... La vida anterior que, que tenía Con amistades, hobbies, amigos Tampoco se puede dejar a un lado del todo Por tener una pareja, ¿no? Jamás, eso no se debe hacer nunca Nunca debes dejar de lado Tus amistades ni, ni tu círculo Porque mientras va muy bien con tu nueva pareja Todo muy bonito Pero el día que termine Exacto. Que fue también el error que cometí yo Con, con esa que comentaba antes hace muchos años Siempre estaba con ella y todo muy bien Pero el día que me dejó me quedé solo. Me había quedado sin amigos, sin gente, sin círculo sin nada. Y tuve que empezar de cero en todo. Y fue muy duro. Por eso, porque fue culpa mía, porque yo dije, no, no, quiero estar con ella, quiero estar con ella, quiero estar con ella. Sí, quiero estar con ella, pero además también yo creo que, que es bonito, ¿no? Esos momentos de estar con los amigos y hablar de nuestras cosas y de... Es que hay tiempo para todo. Si, si tú te organizas, te da tiempo a todo. Uh -huh. El gran error es pensar que que no, que, que es que si te vas con otra persona se enfadas, hay mucha gente que se enfada y que se lo toma mal, pero es que hay que decir, pero es que tienes que entender que estando contigo también puedo seguir con mis cosas y con mi gente. Hay que distribuirse y hay que ordenarse y decir, pues estoy contigo ahora y luego estoy un ratito con mis amigos, no pasa nada, no quiere decir que no quiero estar contigo, que no me guste, que no te quiera o que no quiera seguir. Quiere decir que necesito mi gente un rato porque con tus amigos o tus amigas eres digamos estás de otra manera estás más hablando de otros temas sí. estás en otro ambiente y con una pareja pues no puedes hablar de esas cosas porque porque son tus amigos con tu amigos te va a poner a contar conversaciones de hombres como se suele decir o de mujeres uh -huh. entonces hay que respetarlo pero es verdad que mucha gente se lo toma mal se toma el oye que quiero estar con mis amigos como ya no me quiere ya está con otro o está con otra o, o ya no le interesa y hay que entenderlo y hay que ponerse en lugar de otra persona. Por tanto, Juan, el espacio de la pareja y el espacio individual no deben ser enemigos en ningún caso. Claro que no, hombre. Si el espacio, ya digo que hay tiempo para todo. Yo lo que hago en mi día a día es organizarme. Y organizarme es, me da tiempo a todo. Me da tiempo a estar con pareja, me da tiempo a estar con los amigos, me da tiempo a hacer mis cosas. ...lo que pasa que es que esa mentalidad que tiene todo el mundo de... ...se quiere ir con sus amigos, ya no me quiere, ya le pasa algo... ...o ya todo el mundo tiene eso metido en la cabeza y no sé por qué... ...hombre, lógicamente si lo hace todos los días... ...está mal... ...pero si lo hace de vez en cuando no tiene por qué pasar nada... ...es que todo el mundo lo necesitamos. Juan, permitir que bueno cada uno tenga su espacio personal... ...sin duda podría ser la mayor muestra de amor, de confianza, de complicidad, ¿no? Es que yo siempre digo a la gente que si quieres que tu pareja esté a tu lado... ...te quiera y le apetezca estar contigo, tienes que darle la máxima libertad... ...como una persona no va a estar contigo, va a ser todo lo contrario... ...limitándole, diciéndole es que no estás conmigo, es que te va con tus amigos... ...y porque te vas con ellos y porque no me das cuenta... ...la otra persona se va a sentir que le estás agobiando que estás eh, robando su espacio, que le estás eh, cambiando y nadie queremos eso. Entonces, dale toda la libertad a la otra persona y que sea esa persona la que elija estar contigo, no porque tú se lo digas o tú se lo impongas, porque eso nunca hay que hacerlo. Uh -huh. Que la otra persona dándole la libertad se aprovecha y aprovecha el irse con los amigos para ligar, pues entonces su es un problema y evidentemente tomar las medidas que tengas que tomar. Pero mmm, tú no te preocupes que si esa persona quiere estar contigo, ...va a estar contigo sin que tú se lo digas... ...y el que se vaya con los amigos no es sinónimo... ...o con las vegas... ...no es sinónimo de que no te quiera... ...es de que necesita un ratito... ...de desconectar... Pero, pues, ...pero no te quiere... ...sino que simplemente quiere estar... ...digamos un poquito en otro ambiente... ...y ya digo que hay tiempo para todo... ...que no pasa nada... ...por supuesto que sí... ...bueno pues... ...habría que di diferenciar en lo que es la pareja... ...los espacios personales y los espacios compartidos, y así, bueno, evitamos conflictos y tensiones, ¿no, Juan? Los espacios siempre hay que respetarlo de todas las maneras, uh -huh. es decir, tanto el espacio de cada uno... ...como el espacio conjunto, esto suena raro, pero el espacio conjunto es, pues, no sé, por ejemplo... viven juntos y dice, pues yo me voy a poner a, a planchar y yo me voy a poner mientras a leer... ...y yo, pues cada uno está haciendo, están juntos, pero cada uno haciendo sí, sus sí, cosas, sí. que le apetece? pues también hay que respetarlo, ¿no? Eh, es que se trata de eso. Una relación funciona con respeto. Y el respeto en todo, en todo. No solo en poner cuel, no en no hablar con otra persona, en todo. Y el respeto es, oye, esta persona le gustan estas cosas, pues que las haga. Esta persona prefiere eh, ponerse a leer un libro porque ahora le apetece, pues que lo lea. Pero ponerse a limitar o enfadarse. Es que, no, como, yo te digo que si lo hace muy habitual, evidentemente, hombre, no gusta. Pero que de vez en cuando la otra persona tenga su momento, como se suele decir, me parece perfecto y es muy necesario. Y eso es uno de los motivos también por los que la pareja se estropea. Porque la otra persona se vuelve egoísta y controladora y quiere que haga las cosas cuando la otra persona quiere. Uh -huh. Y hay que entender que a lo mejor para pues esa persona le apetece hacer otra cosa en ese momento. Después te puede apetecer a ti y lo vas a pedir tú. Entonces por eso hay que ponerse en el lugar del otro. Bueno, pues estas son las claves en el espacio, en la pareja, que nos ha ofrecido hoy. ¿Algo más que añadir antes de pasar a otro tema, Juan? Pues nada, simplemente eso que mi consejo es que, la, que se respete los espacios y que no pensemos mal cuando la otra persona pide estar un ratito tranquila. Uh -huh. Porque bueno, te toque a ti y tengas ganas tú, te vas a dar cuenta de que es así. Ya digo que si lo hace mucho o empieza a hacer cosas raras, hombre, pues sí. ...pero que no pensemos que el pedir espacio es... ...no quiero estar contigo, me pasa algo... ...o no te quiero ver o me has dejado de gustar... ...en algunos casos sí, pero en muchos no... ...entonces vamos a dar esa oportunidad... ...y ya veremos qué pasa... ...pues seguimos y continuamos Juan... ...bueno vamos a abrir... ...como la semana pasada nuestro... ...consultorio... ...hay... Claro. ...una mujer, Patricia... ...tiene 41 años... ...y quiere hacerte una consulta... ...adelante... ...bueno pues mira, te cuento... ...tiene una relación de amistad con un compañero de trabajo... ...y resulta que se ha enamorado de él... ...problema, bueno, pues que los dos están casados... ...infelices los dos... ...y dice que, bueno, que la relación... ...se ha ido haciendo cada vez más estrecha... ...pero siempre es ella la que abría su corazón... ...mientras que él, bueno, pues la miraba embobado y parecía en algunos momentos indiferente. Nos cuenta que hace poco le confesó sus sentimientos, también su decepción al no saber a qué atenerse con él. Bueno, pues la respuesta de él eh, dijo que era una situación difícil, que se siente confundido, porque aún no sabe identificar bien cuáles son sus sentimientos. Ella nos cuenta que ha decidido distanciarse de él por un tiempo, y él lo ha aceptado. Pero la pregunta que nos hace, que te hace en concreto a ti? Especialista en amor, doctor amor, Juan Bustamante. ¿Qué es lo que debe y no debe esperar? Pues mira, primero yo creo que antes de contestarle a la pregunta, lo que, había, lo que se tendría que preguntar a ella misma es si el compañero de trabajo es un, un capricho sí. o, o es un amor de verdad. Porque muchas veces se confunde él, el compañero me trata bien porque mi marido o mi novio o lo que sea no lo hace en casa. Entonces, en realidad puede gustarle o querer al marido. Pero está viendo que la otra persona le trata bien y se está, digamos, dejando querer, como se suele decir. Eh, en este caso, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? O, ¿O qué es lo que, como pregunta ella? Pues yo creo que, hombre, poner distancia, sí, poner distancia debería ponerla, pero claro, si realmente... ...quiere o sigue queriendo a su pareja... ...si ha dejado de querer a su pareja... ...lo primero que tiene que hacer es ser, ser sincera... ...con ella misma... ...ver si es verdad... ...que le interesa más este compañero de trabajo... ...o como he dicho, si es un capricho... ...hablarlo con el novio o con el marido... ...y hombre, yo se lo contaría... ...lógicamente no le va a hacer ninguna gracia... ...pero lo mejor que puede hacer es... Pues, ...poner las cartas sobre la mesa... ...y decir, oye, está pasando esto... ¿Y qué podemos hacer? Oye, ¿vamos a seguir adelante? o Yo creo que por lo que cuenta, sí. es que no está lo suficientemente contenta con su pareja. Le falta algo de su pareja y lo está encontrando en este compañero de trabajo. Uh -huh. ¿Pero no, cre y... no crees que esté enamorada del compañero de trabajo? Confu eh, confundi ver, eh, ¿Confundida? Es un, más bien. Complicado. Sí. es un poco complicado saberlo, pero yo creo que no, yo creo que lo que le pasa es eso que se está encaprichando o se está encariñando, por llamarlo de alguna manera, de alguien que le está tratando mejor que su pareja es decir, que le está siendo más cariñoso le está dando más atención, creo que sigue enamorado de su pareja pero eso, le falta algo de su pareja que está encontrando en el otro pero uh -huh. no quiere decir que se esté enamorando, quiere decir que se está dejando querer ¿se puede enamorar? sí, también se puede enamorar pero puede ser también, y hay que tener cuidado, que muchas veces estas relaciones esporádicas de compañeros de trabajo no son relaciones como tal, son eso, son que surgen porque, por el momento, por la situación, pero en realidad uno de los dos lo toma como eso, como, pues eso es decir, como decimos nosotros, como un rollo, no como un, como una relación. no Entonces, aquí lo primero que tiene que hacer es aclararse, aclararse y ver si la ha dejado de quedar a su pareja, y si es así y le empieza a gustar de verdad en la otra persona, pues hablarlo con él. Pero si el, el compañero de trabajo en este caso, si no lo tiene muy claro, pues lo mejor es que terminen cuanto antes. Si no, van a acabar haciéndose daño los dos, uh -huh. incluso a la pareja de ella también. Bueno, pues ahí quedaba esta consulta de Patricia, que nos llegaba a nuestro correo. Eh, Juan, pues hablábamos del espacio de la pareja, abríamos nuestro consultorio la semana que viene más. Aquí en Radio Futuro, con Juan Bustamante, nuestro particular y querido doctor Amor, aquí en Radio Futuro. Muy bien, pues aquí estaremos la semana que viene con otro tema. Y bueno, ya sabe todo el mundo que si tiene alguna consulta, que la mande al programa. Sí, sí, sí. Y se la, y se la contestaré lo mejor posible y bueno intentaremos ayudarle todo lo que podamos. Recordamos el correo, Futuro RTV, -gmail .com, futuro -rtv -gmail arroba gmail.com. Ahí pueden enviar su consulta de forma anónima, por supuesto, si no quieren decir el nombre real, nombre ficticio, lo importante es, bueno, que pueda, que pueda Juan resolver la, la consulta que, que haga. Claro que sí, que no le dé vergüenza y miedo a nadie. Si no sí. quiere poner su nombre o, o quiere contar la situación por encima, pues que lo haga. No Exacto. pasa nada. Pues muchísimas gracias, Juan. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Una buena semana para todos. Buena semana también para ti. Gracias. Gracias. Un abrazo.